Hey qué tal? Sean todos bienvenidos duro de las apps a tu canal tutorial tu canal, el canal que te trae las mejores aplicaciones, las aplicaciones que están en tendencia y esta vez no será la excepción por eso te traigo la nueva actualización de Whatsapp estilo iPhone, no se te olvide que aquí abajito en la descripción del video les dejo el link para que obtengan inmediato esta actualización mis duros ya sabes que es de suma importancia que te suscribas ya que nos motivas a entregarte la mejor información en aplicaciones Ok, empecemos. Bueno chicos, ya después de descargado vamos a ir lo que es archivos, vamos a ir dirigiendo lo que es la carpeta de descargas o lado vamos a instalar lo que es la aplicación que descargarán de. De aquí abajito el link de la descripción del video. Vamos a, yo voy a darle cancelar porque ya está instalada. De allí, mis amigos, vamos a dirigirnos lo que es ajustes para qué. Vamos a irnos aquí a aplicaciones. En aplicaciones vamos a buscar lo que es WhatsApp para otorgarles todos sus permisos. Vamos a ese permiso o acceso en un teléfono. Parece como acceso. Vamos a darle clic allí vamos a otorgar todos los permisos aquí rápidamente, mis amigos, para que funcione nuestro WhatsApp correctamente, de una manera más eficaz sin necesidad de estar dándole permiso a lo que se involucró con y demás, almacenamiento y demás. Vamos a no aquí a WhatsApp nuestro olvide guardar la copia de seguridad antes de, en tu versión anterior, perdón, en tu WhatsApp Delta Plus, el que tenga, guarda tu copia de seguridad para que... Pueda cuando instales tu whatsapp estilo iphone vamos aquí a recuperar lo que es nuestra copia de seguridad aquí rápidamente si ves se está recuperando lo que es mi copia de seguridad la que yo guardé vamos a la siguiente aquí damos el nombre que siempre nos pide por lo general nuestro nombre si ¿sí? vamos a esperar que inicie nuestro whatsapp estilo iphone el cual nos va a pedir que le coloquemos un tema los cuales son más reconocidos como el tema oscuro o el tema claro vamos a aceptar y aquí vamos a colocar lo que es la guardar la copia de seguridad en este este whatsapp ok vamos a ver aquí detalles si ven aquí está, está pidiendo lo que es eh, de cuál de estos dos vamos a elegir el tema oscuro claro está aquí eh, aplicado el tema oscuro vamos a aplicar el tema claro mis amigos y se establecerá automáticamente se va a aplicar automáticamente si ven está muy genial lo que es este tema va, si ustedes prefieren quieren colocar eh, nuevamente los oscuros Lo que van a hacer Van a ir aquí En la parte superior eh, Está este icono Que parece como El pincel, pincel de pintar las paredes ¿sí? Vamos a darle allí Y vamos a oscuro Ok De allí mis amigos Pueden establecer Lo que ustedes quieran Porque a mí me gusta más el claro Mis amigos Me encanta más el claro Y estoy contento Porque estoy trayendo Esta nueva actualización Mis amigos Si quieren Si quieren un WhatsApp Más Más más estilo iPhone Vamos aquí a Ajustes De aquí en ajustes Vamos a ver Mi preference y aquí dice universal, vamos a dirigirnos la parte de abajo y estilo de apariencia. Y aquí dice estilo de fuente, vamos a elegir una fuente iOS, la cual vamos a elegir la que está aquí, de tres, la que es la cual usted le gusta. A mí me gusta más esta que es más, más parecida a estilo iPhone o igual a estilo iPhone. Vamos a estar allí y se va a aplicar automáticamente, se va a aplicar correctamente. Vamos a irnos a lo que es la pantalla principal para que vean cómo se aplica correctamente lo que es. Este tema, este, perdón, el estilo de, de fuente, si ven, se ve más cool, se ve más genial, mis amigos. Si entran en una conversación, van a tener aplicado lo que es eh, los, los emojis estilo iPhone, los, los más recientes, mis amigos. Si ven, están todos los emojis aquí a estilo iOS, si ven, mis amigos, y van a enviarlos correctamente sin ningún tipo de problemas. Ok, vamos a enviarlos, vamos a enviar y vamos a elegirnos a lo que es ajustes. Y aquí en ajuste, vamos a irnos a lo que es M preference para poder cambiar lo que es el color de la barra superior. Pueden cambiarlo al color que a ustedes más les guste. Puede ser un color como este. Vamos a elegirlo, damos nuevo color, cambiar lo que corresponde el color del texto principal para darle como una vida, como así, estilo WhatsApp Delta. Y de aquí, vamos a irnos a mis amigos a lo que es. Aquí en privada seguridad, si ven está funcionando todo correctamente, anti estado anti mensajes, todo funciona correctamente, hasta la seguridad de WhatsApp está funcionando correctamente mis amigos, podrán también eh, tomar y guardar las fotos de los estados de tus contactos mis amigos, si ven aquí está todo cambiado mis amigos, pueden ahí a lo que estados y elegir lo que es este, este WhatsApp, van a poder guardarlo en su, en su galería, en su dispositivo mis amigos lo van a poder colocar en su estado si usted lo prefiere mis amigos hemos llegado al final del video espero que te suscribas y le des en la campanita para que no te pierdas un tipo de contenido que esté subiendo a tu canal a tu canal favorito el cual te brinda la mejor información en aplicaciones danos un me gusta y un comentario allá abajo nos vemos en un próximo video